Estamos en la antigua Diputación de Zamora, con Jambrina y Madrid, ahí, de diputados. No sabemos si han cambiado de oficio, que nos lo expliquen. Pablo Madrid, ¿os habéis pasado al mundo de la política? No, no, no, no, no. Estamos en el mundo de la música. Lo que pasa es que estamos en, nos ha dejado utilizar para la grabación el, el espacio este de la Diputación Provincial y, bueno, también porque bueno, es un espacio no muy conocido y, y bonito y significativo también de, de, de los distintos palacios que hay aquí en Zamora. Entonces, bueno, bien. Es un espacio muy bonito y ahora, ahora está infra, infrautilizado, pero bueno, ya estáis haciendo cosas aquí. Sí, por ejemplo esta grabación y bueno, también la escuela de folclore la tenemos dentro del palacio, en otra zona de este, de este palacio provincial y bueno, pues se está utilizando y creo que tienen proyectos de, de más utilizaciones de, de otras cuestiones, pero de momento, en este momento de, de coronavirus y demás nos hemos trasladado aquí. Y muy bien y muy contentos. A ver si es verdad que se, que se usa para otras, otras propuestas, porque la verdad es que el sitio merece la pena. Bueno, ya, pues ponte en el, en, el, en el lugar en el que estás y ¿qué harías ahora mismo si fueras diputado? ¿Qué harías con la cultura? Bueno, yo pienso que, que se pueden hacer generar eh, espacios, circuitos, eh, apoyar la creatividad que hay. En Zamora hay muchas propuestas musicales de muchos estilos diferentes. Hay asociaciones de grupos que hacen música moderna, jazz, funky y otro tipo de, de músicas. Hay mucha música tradicional, mucha gente que está en grupos de, de, de baile tradicional. Eh, grupos de nueva creación que, que están funcionando gente que, que toca en solitario en formato dúo y demás entonces todo ese digamos ese caudal y ese, esa riqueza que, que tenemos en la provincia eh, yo creo que se puede poner a, a, a girar y a mostrarse dentro de la propia provincia y de hecho la propia diputación tiene un sistema donde a través de los ayuntamientos se programan para distintas celebraciones en, en, en los pueblos de la provincia y le apoya la diputación, pero también se podría poner a funcionar varios circuitos de, de distintas músicas, incluso de sacarlo fuera de aquí y llevarlo a pues bueno pues a otros sitios para que seamos o sean los músicos sean también embajadores de lo que es Zamora, sus productos, lo que es esta tierra que es un, un lugar muy amable para el para el, las personas que nos visitan y, y que vienen por aquí, pues se sienten muy a gusto y bien acogida, bien comidas y bien bebidas también. Con lo cual, pues bueno, la música a través de... la música se puede ser... Eh, puede ser vehículo, vehículo del turismo, vehículo de los productos, vehículo comercial incluso. Ya no tenéis ideas, no le faltan a, a Pablo para ser diputado y aprovechar edificios como este. Alberto Jambrina, nos hablaba Pablo de traba, mucho trabajo de campo, que se ha hecho en Zamora, sobre la música. Vosotros habéis hecho mucho en... Pues en sí, concreto. desde los años 80, pues hemos visitado bastantes, bastantes localidades, bastantes pueblos. Primero con un programa de radio que se llamó Abas Verdes, durante año y medio, eh, todos los fines de semana, en el año 84-85, y luego ya... Eh, ...con la creación de un primer centro de estudios de folclore... ...a partir del año 85 pues seguimos haciendo trabajo de campo, luego en 1988 se creó el Consorcio de Fomento Musical, que ya tenía la Escuela de Folclore y seguía con, con, este, con este fin de eh, hacer trabajo de campo, investigaciones, eh, etc. Y bueno, pues también hemos hecho publicaciones eh, discográficas, que algunas han tenido pues, eh, eh, premios del Ministerio de Cultura, ¿Eh? Eh, para eh, certámenes eh, fonográficos y, y así. ¿Cómo era aquello, aquella, aquel primer programa de radio que, que hacíais? ¿Ibais, grababais, lo poníais luego en la radio, lo explicabais? Sí, cómo era? efectivamente había pues mucha expectación porque entonces era un poco pionero en el año 84. Se emitía eh, por la cadena Ser los sábados. Eh, antes del parte que llamaban ellos. Entonces, eh, pues los pastores y la gente en el campo sintonizaban la, la radio, sabiendo que iban a encontrar, pues, eh, algo que les atañía directamente. Eh, por supuesto, también cuando íbamos a los pueblos, pues ellos sabían qué días se les iban, iban a salir. ¿Eh? Con, con la entrevista, con sus cánticos, eh, con sus oficios tradicionales, etcétera. Y entonces estaban un poco, un poco pendientes del, del asunto. unos tiempos que recuerdo con mucha, con mucha alegría. ¿Cuál es el destino de todo ese trabajo? ¿Se, se publica, se archiva, se guarda, se vuelve pues a tocar? todo? Todo eso que has dicho eh, se, se difunde a través de producciones discográficas, se enseña luego en la Escuela de Folclore eh, y a veces incluso se ha interesado gente de fuera por, por, por este material que quizás, bueno, pues le han dado un altavoz especial a las músicas de Zamora. Estamos hablando de gente como Eliseo Parra, como La Musgaña, por ejemplo, en su primera época ya desde... Ya... Desde el principio estuvieron muy interesados en este tipo de, de música, eh, grupos como Valbarda, eh, etcétera, ¿no? eh, que le han dado cierto, cierto altavoz a las músicas tradicionales de Zamora. O sea, aparte de los que llevamos aquí, yo con mis grupos, Sabas Verdes, eh, etcétera. Eh, también grupos de fuera se han interesado por las músicas y ritmos de aquí. Todo ese trabajo que han hecho ellos y tenemos que agradecer que lo hayan puesto a disposición de todos los músicos, de toda la gente que sea aficionada. Muchas gracias vale. por el trabajo. estos tiempos de estar en casa metido, ¿se aburre uno? Bueno, no estamos metidos en no, casa, que lo que es. pasa es que no podemos movernos como nos gustaría, no podemos tocar, muchas de las cuestiones que teníamos pendientes para tocar se han suspendido. Yo creo que es la historia, la historia que está viviendo ahora mismo toda la gente que se dedica, no solamente a la música, a la música, bueno, porque es nuestro ámbito, pero a cualquier aspecto del arte, de, de la escena, eh, bueno, pues estamos como estamos y quizás hay que estar ahora sí, pero, pero vamos eh, parados no, yo creo que no está parado nadie, o sea que no tenemos visibilidad, no hay no hay escenario, no hay momento de, de tocar o de salir por ahí o de participar en celebraciones tradicionales, o, o sea esa dinámica que en la, en la que veníamos y los lugares, los propios lugares de, de conciertos, las salas de conciertos y demás, pues están cerradas, con lo cual, pues estamos difícil. Pero alguna cosa sí habéis hecho, ¿no? ¿Alguna cosa a distancia, en streaming? en eh... Sí, sí, sí, hemos hecho alguna historia y tenemos alguna pendiente que ha ido... Por ejemplo, tenemos una historia en el Folfex de, de Murcia, eh, nos han cambiado la fecha por pues, no sé cuántas veces y, y ya íbamos a ir sí o sí este fin de semana próximo y ya está proyectado más para, más para adelante. No, no acaban de, de cerrarlo porque también está quien programa. Lo digo como programador, eh, queremos, queremos sacar para adelante la, lo que programas y aunque tengas que tener unos aforos pequeños, guardar distancias, hacer colas, eh, higienizar y demás, quieres sacarlo para adelante. Hay veces que ni así se puede. Eh, aquí lo hemos hecho en la fiesta de San Pedro, hemos hecho conciertos que eran que, que tenían que haber sido en San Pedro, luego se pasaron para Septiembre, y sí se pudo hacer en ese momento, pero claro, con unas medidas de un aforo de mil y pico personas, pues creo que nos quedamos con doscientas y algo, ¿no? Cabían más. Pero bueno, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Eh, no solo hay que hacerlo por por la cosa esa de que, coño, que lo estás haciendo tú y que quieres sacarlo para adelante y tal, sino porque hay dinámicas dentro de la producción cultural que es muy compleja, eh, a veces son hilos muy finos los que te permiten hacerlo. Y romper esos hilos, eh, recuperar otra vez esa, esas dinámicas, eh, presumo yo que va a ser muy complejo. Por lo tanto, aunque lo cojamos con un hilillo, debemos, debemos proyectarlo hacia adelante porque, porque volveremos a la normalidad, a una naturalidad y a una presencialidad. Alberto Jambrina, Pablo Madrid, que es una gozada estar con ellos siempre.